plan y estrategias de crecimiento como decía en otro vídeo existe un listado concreto de estrategias de crecimiento que se repiten en todas las empresas en todos los sectores lógicamente la combinación de ellas es distinta en función de los recursos de la empresa el posicionamiento la estrategia etcétera estas estrategias por las que optamos para crecer son por ejemplo tratar una mayor penetración en segmentos de cliente en los cuales ya estamos ampliar territorio